Lo que nadie te mostró del cara a cara entre Flor Vigna y Laurita Fernández. Mira. El viernes pasado Laurita Fernández y Flor Vigna se encontraron frente a frente en el bailando. Y, como era de esperarse, protagonizaron un incómodo ida y vuelta. Posiblemente recordarás que la bicampeona publicó una imagen en su cuenta de Instagram que hizo enojar a Laurita. En la foto aparecían ella y Nicolás Cabré muy abrazaditos en una escena íntima de Mi hermano es un clon. Y así estalló una guerra mediática entre ambas actrices. rápidamente la noticia hizo eco en todos lados y se convirtió en la gran polémica de este año. Por ese motivo, Marcelo Tinelli no quiso perder la oportunidad de que ambas se enfrentaran en los estudios de la Flia. Así que, luego de muchas chicanas, logró convencer a Flor y las chicas tuvieron que verse la cara. En aquel momento, a Laura se la vio más cerrada y tensa con la situación. En todo momento trató de poner un freno al debate. Perdón, yo no voy a exponer lo que hablé, pero si dije algo es porque hablé con él, cabré, y él me contó otra cosa, pero no importa, está todo más que bien. Para mí queda ahí. No me copa hablarlo acá. Pero no quiero dejar de saludarte y pasar todo por arriba, pero no voy a hablarlo acá, señaló la novia de Cabré. Como consejo fuera de cámara y acá te digo que estoy para hablar y si no querés hablar conmigo podés hablar con cualquiera del elenco y realmente todos sabemos la verdad, le reprochó Vigna, muy segura de sí misma. Todo el mundo prestó atención a aquel momento, pero Ed, ¿qué pasó antes de esa gran discusión? Mientras la joven intérprete hablaba con Tinelli sobre su regreso al programa, las cámaras de los especialistas del show registraron los gestos y reacciones de Fernández, y es súper expresiva. La protagonista de Sugar su realizó un verdadero show de caras y soltó varias frases picantes. En un momento se la ve diciéndole a Flor Peña, ¿qué se le va a hacer?. Después hablaron al oído en completa complicidad. ¿Qué más habrá dicho? Mira el video y fíjate.